El doctor Luis Rosario Socias, que propone, él dice que ya propuso, dice Luisito, al Ministerio de Salud, variar el toque de queda en la provincia de Duarte ante el incremento del COVID-19. Vamos a escucharlo. Salcedo, Cotuín, agua. Que están más altos en positividad que nosotros y tenemos muchos ingresados de allá. Eh, sería lógico mantener esta provincia con otras medidas que no sean igual que la de ellos, porque entonces tendríamos un flujo de personas mucho mejor al equipo que el cierre es mucho más tarde. Preferimos que nos lleven al mismo nivel y así cerramos todo a la misma hora. Le hicimos la petición, sí, ya a, a nuestro viceministro, Robinson Santos, para que se la haga llegar al ministro de Salud. Tenemos un 53% de ocupación de Cama COVID. De ese 53%, un 20% corresponde a la provincia de Nagua, Cotuí, Salcedo. Eh, hay personas de Jarabacoa también aquí, hay otro paciente de Puerto Plata y tres pacientes de Santo Domingo. La positividad se mantiene en un 10%, o sea que hemos subido un poquito la positividad. Y hemos tenido brote, tenemos brote en el centro de la ciudad y en prácticamente los municipios de aquí de la provincia. Ahí está, dice Luisito, de por qué están viniendo de los otros sitios para acá, de variar el horario del toque de queda aquí. El director de INAPA, Wellington Arnón, planteó que tiene COVID-19 en sus redes sociales. Dio positivo, Wellington Arno Vamos a escuchar lo que él dice. Saludos, como muchos saben, soy una persona activa, que trato de mantenerme en salud. He estado en contacto desde que empezó la pandemia con mucha gente, primero en la campaña, luego por mi trabajo, lo que evidentemente me mantuvo expuesto. Traté de llevar el protocolo lo más que pude, sin embargo les comento que en el día de ayer amanecí con fiebre y mucho dolor de cuerpo, entonces procedí a hacerme la prueba de COVID, y salí positivo. Estoy aquí aislado en mi casa. Eh, lo que quiero es decirles que se cuiden, que aprovechen que tenemos muchas vacunas y vacúnense, no pierdan el tiempo, porque es fundamental para mantenerse lejos el COVID. Así que eh, bendiciones, espero estar pronto con todos ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí está. En el caso de las empresas del grupo Eufemio Vargas Lima, en el día de ayer se realizó una vacunación masiva de todo el personal y don Eufemio agradeció a la Dirección Provincial de Salud por esta oportunidad de recibir estas dosis de vacuna contra el COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo don Eufemio. Los empleados pudiesen vacunarse directamente aquí en la empresa. Eso ha motivado a aquellos que no querían vacunarse, ahora se van a vacunar con una buena motivación que le hicimos y creo que hoy nosotros quedamos en más de un 98% eh, vacunados totalmente de todo el personal de las empresas del grupo Eugenio de Vargas. Eh, agradecemos infinitamente a ellos, a ustedes que han promovido esto también porque si realmente el empleado no se vacuna, va a contagiar a los demás compañeros, pero también nosotros que tenemos con, relaciones con los clientes podría contagiar a los clientes, entonces ya la vida se va a hacer imposible el que no se vacune porque esa tarjeta la van a solicitar en muchísimos sitios que uno vaya a visitar y es mejor prepararse antes que comiencen las la situaciones que se presentan cuando uno está fuera realmente de la normalidad. Quisiéramos volver a abrazarnos, quisiéramos volver a las fiestas, quisiéramos volver a, a vivir la intimidad familiar, pero para eso tenemos que vacunarnos. Exhorto al pueblo de San Francisco de Macorís a que nos vacunemos todos para que podamos vivir una eh, normalidad como realmente amerita este pueblo y desea también. Vamos a entonces a continuar, señor director. Qué bueno que... Eh, don Eufemio esté dando el ejemplo desde este grupo empresarial que es, es el líder en la región de vacunación. Eso es lo que necesitamos, que todos nos pongamos a una respecto a la vacunación. El, el presidente Luis Abinader debería de, de beberse un cafecito con el pastor Ezequiel Molina, que anda hablando una serie de disparates, ahí a sus feligreses, sobre, sobre la vacuna. Es lamentable que, que los líderes religiosos se pongan en, a decir todas estas tonterías. Nos vamos entonces, señor director, con la medida de coerción a Eusebio Rosario Hernández, alias Edi, acusado de matar a su pareja de 291 puñaladas aquí en San Francisco de Macorís. Ayer le fue llevado para conocerle la medida de coerción, pero eh, le habían llevado el domingo, la pospusieron para ayer. Ayer se le conocieron tres meses de medida de coerción a Eusebio Rosario Hernández, alias Edi. Vamos a escuchar lo que, lo que él dice primeramente, señor director, sobre este caso. Están ahí puertas ya, entonces pensamos que el ministerio sea justo y sea ocurrente, que me vaya a pasar con mi caso. Tú sabes que yo no soy persona de esas, claro. pero sabes, si sí, las justicia se me que hay a buscarle culpable y que en verdad este caso quede claro. una sevillana? ¿sí? No, esa sevillana es, es nueva, esa sevillana me la regaló este, mi, mi hermano que vino de... de y allá de, de Nueva York, ¿sabes? Esto es nuevo, no hay que ver eso. Se que tú ibas iba a, a, a, iba a empezar la huida con un niño, con una facultad de dos. No, persona. no, no, negativo. Yo, cuando llego aquí a, a San Francisco, yo voy donde mis hijos, pone ese, eh, o sea, ponerlo a ellos claro de que no fui yo. Y entonces yo ahí procedía a entregarme. Eso fue lo que pasó. O sea, cuando llegué aquí a Macorís, llegué a mis hijos para poner eso claro a mis hijos, para luego entonces irme me entregar. La romana que nos pasó el caso, tú sabes, yo no tuve nada que ver con eso, de corazón que sí, tú sabes que sí. Soy no sé. ¿Tú sabes que esa muerte No, No, yo, sabe, estaba con ella hablando en la noche hasta las 11:56, entonces veo que en la mañana que me levanto, sabe, le digo, sabe, los buenos días y tampoco me contesta. Entonces Me preocupé por ella, verdad? Llamé a alemana, yo sé, y yo entonces procede, verdad? Y tampoco este, le contesta, le avisó, yo o en sea, de trabajo, ya veis a la casa, qué está pasando. Y como ella fue a la casa, encontró la escena, y yo estaba todavía allá en la romana. Fue un caso feísimo, no había morir así, porque un ser humano como cualquier, yo no la vi, yo no la vi, Mamá. Sí, sabe, yo, sabe, le hago, yo hago un llamado a mi hermano allá, a Juan Carlos, que, que venga lo que es posible de los humanos El Ministerio Público inicia la investigación. pues se le ha impuesto prisión preventiva por espacio de tres meses a ser cumplido en el centro correccional de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el día de hoy se conoció, se escucharon a las partes. El imputado tomó la palabra, hizo uso de su cuartado de que él estaba en la romana supuestamente. Pero lo que le llama la atención a la parte creyente es que el ciudadano imputado... Es la primera persona que se, que se da cuenta de que la, la joven Carmen Paulino está desaparecida. O sea, eso coartada de cualquier homicidio. También hizo uso de la palabra la víctima, su, su hermana, la señora María gracia Paulino, y le fue impuesta a la prisión preventiva a hacer cumplir ese servicio del Vamos a trabajar de la mano del Ministerio Público para continuar la investigación y que llegara al el fondo de la asunto. En el caso de la especie... Ustedes saben de la muerte horrorosa de esa joven, más de 200 apuñaladas. Entiendo que una muerte ocurrida entre la madrugada comprendida entre el miércoles a la medianoche, amanecer el jueves, en su propia casa, en la habitación, el móvil, hay que descartar lo que fue para robarle porque apareció en la escena, el celular propio de ella entonces están vinculando a este joven supuestamente por unas abrasiones que son superficiales que no son realmente aruñazo de una pelea o un esfuerzo que una mujer haga para zafársele o quererse defender de una agresión de esa naturaleza bajo esas condiciones él tiene una coartada y es que él estaba en la romana desde el martes y el juez ha decidido de que todas esas intervenciones telefónicas se saque el rastreo de todas las llamadas para determinar la verdad de los hechos. Ahora bien, hay una situación que queda por investigar y que el Ministerio Público tiene también que profundizar. en la Alrededor de esa casa, tanto por la parte trasera como por la parte delantera, existen instituciones que tienen... Eh, cámara de vigilancia, video, que van a arrojar luz de quienes andaban por ahí, quiénes estaban por ahí, quién fue la persona que pudo haber cometido esos hechos. Eusebio es sujeto de investigación porque era su pareja, aunque él niega esos hechos y explica el por qué, de qué forma, él no puede ser la persona que lo hizo porque él estaba en la romana y tenía comunicación constante, tanto con ella como con su hermana. Bajo esa situación lo que se espera es que se profundice la investigación y entonces que arroje como resultado que el verdadero culpable, sea Eusebio, sea otra persona ligada a ella o sea un desconocido, pague de forma ejemplar la muerte de esta joven que lamentablemente con saña y alevosía le quitaron la vida. Para mí, ¿cuál es el punto más importante que tiene que tomar en cuenta el Ministerio Público? Son las cámaras del INEMET. Esa es la clave de ese, de ese, de resolver ese caso. Buenos días, Héctor. Buen día, José Manuel. Buen día, el pueblo dominicano, el pueblo macorizano. Oye, José Manuel, por ahí ayer decía que andaban de un amigo en la romana, de un hermano en, en, en Pedro de un amigo de en la romana un hermano de San sí, Pedro allá había escogido entre San Pedro y la romana era la que yo estaba entre San Pedro y Macorís, no Macorís. ahí va a saber se va a saber porque esa cámara hay en todo ¿Y si se metían por detrás un ejemplo? O esa cámara no agarra una vez. No, porque... Recuérdate que él era el dueño de esa casa, era el, era el hombre ah, de la casa. Digo, él entró por... A la hora que se fue y todo. Exacto. Mira que porque yo digo que es un no, punto no, no, no, tan no, no, importante. A la hora que lo hiciera. Y... ¿Tú te recuerdas que el día posterior del crimen, nosotros pasamos una llamada que un familiar le hizo a él y él, el familiar hablándole de, tratando de ver dónde él estaba, y él lo que le decía, eh, ponme al guachimán de la clínica. O sea, él buscaba ah. a alguien de ahí de la clínica, pienso yo que para eh, ver lo que se podía hacer con esas cámaras. Bueno, pues, ahí vas, a, ahí vas a ver lo que se puede hacer con él.